La gran fuerza de Super Saurio. Se ha descubierto en Colorado el esqueleto de un supersaurio y va a ser expuesto en el Dinoterio. Bien. ¿Eh? ¿Quién ha dicho Váyate, eso? Fúcate. Perdona, lo había olvidado. He debido de imaginarlo. En cualquier caso, es el primer esqueleto completo de Super Saurio que se descubre y el Dr. Abbott y yo vamos a desenterrarlo. El supersaurio era gigantesco, como un edificio de cinco plantas. ¡Dios mío! Naomi está hablando con los fósiles otra vez. Necesita unas vacaciones. Va a ser un nuevo miembro de nuestra gran familia. ¿Qué ocurre, Naomi? Hola, ¿cómo estáis? Nos hemos enterado de que el Dinoterium va a contar muy pronto con un nuevo dinosaurio. Así es, ¿verdad que es maravilloso? Mañana vamos a terminar las excavaciones. ¡Caray, Naomi! ¿Podemos acompañaros? Nos gustaría mucho ver unas excavaciones. Tienes que dejarnos ir, Naomi. ¡Anda, por favor! Creo que es una idea estupenda. ¡Claro que podéis venir! ¡Fantástico! <risa> Dragón oscuro, tus planes han fracasado. ¿Por qué no han sido destruidos los Dinocaballeros? Porque los Dino-Caballeros son demasiado fuertes para que él pueda destruirlos, Eminencia. Los Dino-Caballeros son fuertes, es cierto, pero se me ha ocurrido una nueva estrategia que hará que sean destruidos por uno de los suyos. ¡Ah! La traición. Una de mis tácticas preferidas. Pero creía que los Dino-Caballeros eran inmunes a la deslealtad. Exacto, Eminencia. No obstante, será un dinosaurio el que cause su destrucción. <risa> ¡Tonterías! ¿De qué hablas? Los dinosaurios son como una piña. Jamás conseguirás que uno traicione a nosotros. Tu plan no saldrá bien. Eso lo veremos. ¡Eh! ¡No hagas eso! Aquí es. Justo allí está el lugar de las excavaciones. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Aray! ¡Es un dinosaurio enorme! Pesaba alrededor de 55 toneladas y medía más de 4 metros de largo. El dinosaurio más grande que se ha descubierto. El supersaurio vivió en el Jurásico hace aproximadamente 150 millones de años. ¡Oh! Puedo imaginarme cómo era. Tuvo que ser absolutamente magnífico. Por eso estás tú al cargo de esta operación. Seguro que conseguirás que quede magnífico en el Dinoterium. No cabe la menor duda. ¿Ah? ¡¿Qué haces?! ¡Estás sentado justo encima de uno de los huesos! ¡Hazte a un lado! ¡Y tú! ¡Ten cuidado! Oiga, ¿pero qué he hecho? ¡Cálmate, querida! Bien, pongámonos a trabajar. ¿Os gustaría ayudarnos a desenterrarlo? Sí, ¡Sí! Pensaba que no iba a preguntarlo. ¡Empecemos ya! ¿Veis? Se utiliza la brocha para desprender la tierra que hay sobre el hueso y quitarla. No sabía que fuera un trabajo tan difícil... ¿Por qué no se utiliza una pala? ¿No sería mucho más rápido? Se causaría un daño tremendo a lo que estamos intentando conservar. Veréis, los fósiles son como las personas. Si uno las trata amistosamente, le contarán los secretos que no contarían a otro. ¿Los fósiles pueden hablar? Por supuesto que hablan. Tirano nos cuenta cosas continuamente. ¡No! ¡Claro! En realidad no hablan, pero cuando uno los estudia, la información que obtiene nos dice lo que aconteció hace millones de años. Poco a poco nos entregan sus secretos. Eso quise decir cuando dije que hablaban... ¿Fuisteis el Doctor Abot y tú quienes descubristeis los fósiles de dinosaurio que están expuestos en el... ¡Todos al mismo tiempo! ¿Los siete fósiles? Pareció un milagro encontrar siete esqueletos perfectos y todos en el mismo sitio. Sí, la comunidad científica no salía de su asombro. Aquel día fue tan emocionante que se me pone la carne de gallina al recordarlo. ¡No he olvidado nada! Habíamos estado trabajando dos días y acabábamos de hacer nuestro primer hallazgo importante. Uh -huh. Definitivamente es un tiranosaurio. Sí, y para ser tan antiguo está en muy buen estado. Será una magnífica pieza para nuestra colección. Era tirano, ¿verdad? Lo encontrasteis el primero. Así fue, Kaito. ¿Cuántos costó encontrar a los otros? Bueno, para ser exactos, no los encontramos. Más bien aparecieron. Sigo sin saber exactamente cómo ocurrió. Vas a ser la primera pieza que se exponga en nuestro Dinoterium. Cuidaré muy bien de ti. ¿Mm? Por desgracia, se perdieron los documentos que declaraban protegidas nuestras excavaciones y el propietario del terreno quería construir allí. Están violando una propiedad privada. Mis órdenes son allanar toda esta zona para poder hacer cimientos. ¿Allanarla? ¡Este lugar está protegido! Tiene que haber algún error. No hay ninguno, abuelo. Quítense del medio. El propietario de este terreno es alguien rico y poderoso. Si quiere construir aquí, no dejará que se lo impidan unos simples fósiles de dinosaurio. Este es un gran yacimiento paleontológico. ¡No lo permitiré! Yo tampoco. Oigan, amigos, se lo advierto. O se quitan de en medio o van a resultar heridos. ¡Habla en serio! ¡Naomi, ¿qué estás haciendo? Para seguir, tendrá que pasar por encima de mí. Creo que no me ha oído. Tengo órdenes, señorita, así que más vale que se mueva de ahí ahora mismo. Ni hablar, ni un milímetro. Señorita, no son más que huesos. Llevan muertos un millón de años. Esos fósiles no son un montón de huesos. Son vestigios de vida en la Tierra de 65 millones de años de antigüedad. ¡Naomi! No pienso moverme, ¿entendido? <risa> ¿Qué ha pasado? No lo sé. Las rocas salieron de la nada. ¿Eh? Esto es asombroso. Naomi, mira detrás de ti. ¿Eh? Y allí estaban los otros seis dinosaurios que están ahora en el Dinoterium. Vaya, es fantástico. Tuve la extraña impresión de que los dinosaurios me protegieron. Es posible que te protegieran, ¿verdad, Kaito? <risa> <risa> Fue tremendo. Desenterrar siete fósiles de gran tamaño a la vez. Estuvimos trabajando 24 horas durante semanas. Y mereció la pena vivir cada minuto, ¿verdad? Uh -huh. Y esta es la misma clase de oportunidad. Sí, creo que sí. Pero esta vez no tendrás que detener a una excavadora. <risa> Ven, mi servidor. Ahora muéstrame lo que han descubierto los científicos terrestres. Ah, jaja, ¡Excelente! ¡Qué extraordinaria ironía que un simple fósil vaya a ser la perdición de los poderosos dinocaballeros! Caballeros! ¿Ese supersaurio tiene tanto que contarme? Si no puede ponerse de pie y andar por la calle, tienes que haberlo imaginado. ¿De verdad? Véalo con sus propios ojos. Suena como un dragosaurio. Fíjese bien, eso no me lo he imaginado. ¡Caray! Es casi como si... Le hubieran dado energía. No, no puede estar pasando, es imposible. No, no he dormido bien. ¿Qué es eso? Necesito dormir un rato y estaré bien. ¿Ah? habrá podido activarse sin ser un dino caballero. Eso no tiene sentido. Tienes razón. ¿Eh? Es asombroso. Tal vez sea un sueño. No, no puede ser. Es demasiado real. Por alguna razón ha vuelto a la vida. Naomi, ¿qué estás haciendo? Voy a hablar con él. Supersaurio, ¿te acuerdas de mí? Fui yo quien te liberó desenterrándote. ¡Existe, Naomi! ¡Tenemos que marcharnos! ¡Será mejor decir a Tirano y a los otros que vengan! ¡Así es! ¡Está vivo y está destrozando las calles! ¡Asombroso! ¿Hay alguien herido? ¡Naomi, pero se repondrá! ¡Por suerte es temprano y la mayoría de los habitantes están durmiendo! ¡Está arrasando la ciudad! ¡No lo comprendo! ¿Cómo es posible que un fósil se mueva? ¡Sí! ¡Que lo mantiene unido! ¡Sí! ¡Como se ha activado! ¿Y por qué ataca la ciudad? Lo verdaderamente extraño es que estando vivo no lo detectemos. Mmm, eso es interesante. Solo hay un modo de averiguarlo. Ir personalmente. Vamos. Alucinando, Sí, eso es. Dentro de un rato sonará el despertador. Me despertaré y todo volverá a la normalidad. Kaitorrina, esto es muy peligroso. Tenéis que poneros a cubierto. Bien. ¡Corred! ¡Vamos! ¡Sobrando yo! ¿Quién eres? ¿Y por qué estás tan furioso? No parece que nos entienda. Vamos a ver si es tan fuerte como parece. ¿Qué está pasando? De algún modo, el supersaurio ha vuelto a convertir a Tricera en fósil. Mm, mi plan está funcionando perfectamente. Los Dino Caballeros saben que no deben tocarlo, pero esos tontos tan nobles tendrán que hacerlo para detenerlo. Pronto todos serán fósiles y la fuerza vital de la Tierra será nuestra para siempre. ¡Tricera! ¿Cómo diablos le ha hecho esto? Percibo una perturbación en su campo de energía. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado con su cola! ¡Oh! Tirano, tenemos que permanecer lejos de él. Pero ¿cómo vamos a luchar si no podemos aproximarnos? <risa> <risa> <risa> <risa> Empiezo a hartarme. Manténlo ocupado, Tera. Entendido. No te preocupes. Por los antepasados. Espada de mega hoja. Tiro caballero armado. <risa> <risa> Vamos al suelo. <risa> Vaya, super es su amigo! ¡No le hagáis daño! ¡Él simplemente no sabe lo que hace! ¡Detente, supersaurio. Saurio! Saber, Brachio, tened cuidado. Si no dejamos de movernos, quizá podamos agotarlo. Brachio por los antepasados! ¡El otro ¡Tirano! ¡Brachio! Oh. ¡Esperad! ¡Qué mosca te ha picado! El supersaurio es un dinosaurio igual que vosotros. No deberíais tratarlo como si fuera un enemigo. Tenéis que encontrar una forma de demostrarle que sois de la misma familia. ¿Familia? Vas a ser un miembro de nuestra gran familia. Kaito tiene razón. No podemos dejarle hacer más daño. Quizás si lo dejamos en paz y no lo amenazamos, será más pacífico. Me parece que no es una buena idea. ¡Tiene que haber una forma de detener a ese tipo! Sí, pero la pregunta es cómo hacerlo sin destruirlo. ¿Ah? ¡Cuidado, Kaito! ¿Por qué ha parado de pronto su ataque? Parece haber reaccionado a la presencia de Kaito. O tal vez necesita descansar y recobrar energías. Bueno, chicos, por lo menos descansaremos durante un rato. Mientras tanto, más vale que pensemos qué hacer si ataca de nuevo. No sí, sino cuándo. <risa> dentro de poco, los sirvientes que hay dentro de ese fósil habrán recobrado su energía. Y cuando despierte, el resto de los caballeros encontrarán su petición al querer detenerlo. ¿Podéis creerlo? Hace un momento era un monstruo y ahora duerme como un niño. Me parece que la única explicación lógica de su comportamiento es que está siendo controlado. Quizá por diamante río o por dragón oscuro. Si es así, no sé si podremos salvarlo. Tiene que haber alguna manera. Perderlo ahora rompería el corazón a Naomi. Vamos, chicos, pensad. Bueno, parece que sigue durmiendo. ¿Por qué va a necesitar dormir un fósil? En primer lugar, ¿cómo puede estar vivo? Esto no tiene sentido. ¿Sí? Eso es cierto. ¿Eh? ¿Eh? ¡Naomi! ¡Hola! ¿Estás bien? No os preocupéis, estoy bien. Reina, déjame mirar. Es un bello espécimen, sin duda. Oye, Naomi, sé que quiere salvarlo, pero... Soy consciente. Como siga destrozando todo a su paso, podría ser necesario detenerlo por la fuerza. ¿Pasa algo malo? No estoy segura, pero... ¡Mirad! ¡Ahí está otra vez! ¿Eh? ¡Hay algo muy extraño en su cuello! ¿Qué podrá ser? Necesito verlo de cerca. ¡Espéranos! Su cuello mide tres metros. ¿Cómo piensas subir hasta allí? Treparemos, Kaito. ¡Vamos, seguidme! Oh. ¡Cuidado! ¡Mirad! Ese hueso no es una de las vértebras originales. La han insertado de algún modo en el cuello después de que lo desenterráramos. ¿Estás segura, Naomi? ¿Por qué razón iba a hacer alguien eso? Estoy absolutamente segura. Ese hueso no estaba antes. Eso podría tener que ver con que haya estado comportándose de la forma en que lo ha hecho. Podrían estar controlándolo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, las vértebras están soldadas. Si pudiera sacarla. Pero si quitas ese hueso podría descomponerse el esqueleto entero. Primero voy a sacarla de aquí, después nos preocuparemos del resto. ¿Ah? ciudad. ¡No! ¡Espera! ¡Por favor, espera! ¡No sabes lo que haces! ¡Los supersaurios eran vegetarianos y pacíficos! ¡No eran violentos a no ser que se defendieran! ¡Estaba en lo cierto! ¡Algo o alguien está controlándolo! ¡No hay otra explicación para su comportamiento! ¿Qué es eso? ¡Es tirano! ¡Supersaurio! Ya has causado bastante destrucción. Yeah! que se dio cuenta de que lo controlaba ese extraño hueso del cuello, un hueso que no encajaba, pero creo saber de dónde procedía. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres tú? Tu viejo amigo tirano. Supongo que Dragón Oscuro es el responsable de esto. Voy a averiguarlo. ¿Eres realmente tú? No, mi. Oh no. Tranquila, se recuperará. ¡Hey! ¿Qué ha sido del supersaurio? ¿Hace un minuto que estaba aquí? ¡Qué raro! Ah, tirano, nunca dejas de divertirme. Espero con enorme ansia nuestro próximo encuentro. Creo que está volviendo en sí. ¿Qué tal? Bienvenida. Kaito, Rina y el supersaurio, ¿está herido? ¿Sigue aún por la ciudad? Los fósiles son solo esqueletos. No tienen capacidad locomotora, Naomi. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso, doctor Abbott? Estaba allí, vio cómo atacó la ciudad. ¡Qué va! Estaba soñando, nada más. Rina, Kaito, vosotros lo visteis. ¿Y, y aquel guerrero que tenía una espada tan grande? Hmm. Te diste un golpe en la cabeza. Oh. Parecía tan real. Los sueños son así. Ya lo creo. <risa> Hola Naomi, ¿está ya el supersaurio? Sí, está listo. ¿Qué os parece? Caramba, parece vivo. Sí, casi parece estar a punto de inclinarse. Naomi, <risa> solo estaba bromeando, doctor. <risa> Mr. Dino, just the Dragosaurs! The Dinos are back and the Dragosaurs are paid It's stop us in these in.